Cada cuerpo es diferente y como cada cuerpo es diferente, la dieta que realmente lo que es es el tipo de alimentación que nosotros llevamos, no es que es una dieta para bajar de peso, sino que es un tipo de alimentación que nosotros llevamos y que a veces puede ajustarse para un objetivo en particular, ¿verdad? Un estilo de alimentación. Ahora, hay dietas que pueden darte resultados saludables, hay dietas que te pueden dar todo lo contrario, pueden afectar tu salud completamente. Por ejemplo, no sé si tú conoces el caso de Tom Hanks, un caso súper conocido, que se cruzó diabetes tipo 2 en la película El Náufrago. No sabía. Ajá. Él, ¿Por para qué el le papel, pasó eso? Porque para el papel primero tuvo que subir 20 kilogramos en poco tiempo y luego tuvo que bajar 30 kilogramos en poco tiempo. Y ese, esa subida y bajada de peso tan abrupta y por una alimentación que para subir de peso fue pura comida chatarra y que para bajar de peso bajó demasiado las calorías, afectó tremendamente a su páncreas, que es donde se produce la insulina, y eso le provocó diabetes tipo 2. O sea, realmente sí es, es lamentable porque ese tipo de cosas pasan y pasan todo el tiempo, y mucho ahora es, es por lo que dices, que la gente ve las dietas en internet y piensan que es algo que aplica para todo el mundo. Y vamos a comenzar con lo que tú dijiste de que una alimentación saludable no causa efecto rebote. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. Porque si tú haces una alimentación, si llevas una alimentación en la que comes alimentos completos, no procesados, en la que pones la cantidad adecuada de proteínas, en la que bajas un poco los carbohidratos, porque de pronto quieres bajar algo de peso y pones una cantidad adecuada de grasa, eso es una dieta muy saludable. Pero lo que ocasiona es que cuando bajas los carbohidratos, eliminas mucho peso de agua. No solamente vas a perder peso de grasa si es que las calorías están bien, sino que eliminas mucho peso de agua. Y cuando reintroduces carbohidratos, ese peso de agua también se recupera fácilmente. Ahora, si eso es bueno o es malo, probablemente no sea para nada malo porque ese líquido está yéndose principalmente a los músculos, entonces los músculos se ven más llenos y todo. Sin embargo, les afecta psicológicamente muchísimo, sobre todo a nuestras pacientes que vienen acá, mujeres, porque dicen, ven la balanza. Entonces, por más que se vean bien, que la cintura ha achicado, que estén más tonificadas, que tengan menos grasa corporal, en el momento que ven la balanza, cuando no entienden este factor, se alarman. Entonces, si sí hay un efecto rebote, pero eso no quiere decir que sea un efecto rebote negativo. El peso del cuerpo siempre va fluctuando, especialmente en mujeres, porque tienen cambios hormonales a, a, al mes que ocasionan que haya más retención de líquido o menos retención de líquido. Entonces, yo lo que no entiendo, por ejemplo, Fabiola hace una dieta en este momento súper estricta porque ella cree que a lo mejor eh, está pasada con 10 libras, ¿ya? Y, y determina que al mes ha hecho una, repito, dieta, sobre todo, ¿no? un régimen de 10 días, ella ya podría volver a, a, a su estilo de vida normal, a lo que comía y tal, porque ya consiguió su objetivo. ¿Cómo As, asumía, el... Asumiendo que eso es lo que hace, pero no por lo general no hace eso, sino que lleva la misma alimentación constantemente. Pero asumiendo no, no, no. que hizo una dieta extrema y luego regresó a comer normal, entre comillas, depende de lo que tú consideres normal, bueno, voy, a, voy a dar un mejor ejemplo no la voy a meter a Fabiola, la voy a meter a José Vicente antes, antes del 20 de diciembre yo veía que mi, que mi vida, que mi alimentación estaba siendo un desastre y ya llevaba algún tiempo y se me ocurrió llamar a alguien de suma confianza que sé que sabe muchísimo y está frente a mí, Adrián Yepes le pedí 10 minutos y me dijo, si tú lo sabes todo ya has aprendido ¿qué quieres escuchar? y probablemente es verdad entonces, cuando llegamos a, a, una, vieja, a una dieta baja, en, eh, o sea, de, con déficit calórico, uh -huh. el tip que él me dio, me dijo, me dijo, ¿por qué no pruebas? Efectivamente, no es keto en particular, haz como una keto, pero tampoco le metas mucha grasa. Es decir, cuídate un poco más. Entonces, prácticamente, en otras palabras, <ríe> si había algo de carbohidratos, era una pequeña dosis, mucho mejor por la mañana, y el resto, verduras, ensalada y proteína. A partir de ese momento que lo hice al pie de la letra, estoy feliz porque en muy poco tiempo, en dos semanas, recuperé eh, mi peso, mi peso. Eh, siento que bajé gracia corporal, pero a mí me da pavor, por ejemplo, ahora regresar a de repente a comer un arrocito, hacer algo por el estilo, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Hay efecto rebote, sí o no? Vas a tener un efecto rebote, sí, pero no es un efecto rebote negativo, es un efecto rebote positivo. El efecto rebote, bajas de peso, vuelves a subir de peso, pero el problema es cuando subes de peso de grasa corporal en lugar de líquido. Cuando tú comes carbohidratos, ¿okay? eso se transforma en glucosa, luego se, eh, se almacena como glucógeno en los músculos y en el hígado. Cada gramo de glucógeno jala 3 gramos de agua, eso es perfectamente normal. Pero los, los, los jala el músculo, entonces tu músculo se siente más duro, te ves más tonificado. Siempre y cuando la grasa no regrese, ese es un efecto rebote positivo. Entonces tampoco es saludable, por ejemplo, si yo tomo esto como estilo de vida y me voy de largo. Hay gente que lo puede hacer sin ningún problema, que está perfectamente adaptado a llevar un estilo de vida cetogénico. Yo soy mucho más partidario por nuestra experiencia de colocar cargas de carbohidratos cada cierto tiempo. Eh, para, para evitar que la microbiota que tienes decaiga y no puedas digerir carbohidratos eficientemente más adelante. Porque uno de los errores más comunes que yo veo en las personas que hacen dieta keto, dieta baja en carbohidratos durante mucho tiempo, es que no comen nada de carbohidratos durante dos o tres meses, luego comen algo de carbohidratos y se inflaman y no entienden, no entienden por qué. Y es simplemente porque no les has dado de comer a las bacterias, a la microbiota que viven en tu tracto digestivo, que comen carbohidratos y por ende no te ayuda en ese proceso digestivo. Aparte que hay cambios en el cuerpo que hace que produzcan menos lipasa, la, perdón, amilasa, que es la, la enzima que te ayuda a digerir los carbohidratos. Entonces el cuerpo como siempre está buscando adaptarse al, al medio ambiente, a la situación actual, a la alimentación, al ejercicio, hace estos cambios internos que tú no estás eh, consciente, pero que definitivamente pasan factura cuando no lo sabes hacer, cuando no sabes cómo manejar esos cambios. Bueno, Fabiola, con esta explicación espectacular que nos ha dado Adrián, ahora yo te hago la pregunta a ti, ¿qué es para ti comer sano versus dieta? Digamos así, para ti mejor dicho, la pregunta es, ¿qué es para ti comer saludable? Para mí comer saludable es como que mezclar los grupos de alimentos, personalmente a mí me funciona comer carbohidratos, porque sí los como pero trato que no sean procesados, me gusta mucho el verde, este, y no me aburro, me encanta eh, entonces en vez de comer pan, como verde y mi dieta diaria, por ahí un día me salgo pero mi dieta normal, me encanta comer verde me gusta comerlo con aguacate, con unos huevos a la hora del almuerzo, escoger una proteína de preferencia pescados, con algún carbohidrato y vuelvo a comer ahí como arroz, por ejemplo me gusta mucho una porción pequeña, normal pero sí, todos los días de mi vida como arroz me y tu y elección vez. es perfecta, es ideal para ti ¿Por qué? Porque eres una persona con un tipo de cuerpo ectomorfo, eres una persona que tolera muy bien los carbohidratos justamente porque tienes ese tipo de cuerpo y además haces bastante actividad física. Suma todo eso y la alimentación que llevas es perfecta para ti. Pero en cambio, si viene alguien con un tipo de cuerpo endomorfo que tiende a almacenar grasa con mucha más facilidad, lo que va a suceder es que come la misma dieta que tú y se sopla. ¿En serio? Totalmente, totalmente. Por eso es que a veces la gente piensa que come sano y ok, podemos decirle, sí, está comiendo nutritivo, está comiendo sano, pero no está comiendo de acuerdo a su tipo de cuerpo, no está comiendo tampoco de acuerdo a su objetivo. ¿Qué es un cuerpo ectomorfo? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que mi cuerpo es ectomorfo? Me estoy imaginando un rectángulo, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Disculpa. El tipo de cuerpo ectomorfo son las personas que son muy delgadas, que les cuesta subir de peso, incluso de músculo también, tienen extremidades delgadas, piernas delgadas. Eh, metabolismo muy rápido por lo general. Ah, ok. okay. Ahí, viene, ahí viene el grupo de los endomorfos, que es como la mitad, son los más llenitos, qué sé yo, y luego viene el... No, meso no los, los endomorfos son los que tienden a engordar con mucha más facilidad, también ganas masa muscular con relativa facilidad, más, más fácil que los ectomorfos, definitivamente. Pero en cambio el mesomorfo es el tipo de cuerpo de los que ni bien van al gimnasio, hacen dos flexiones de pecho y ya los ves marcadísimos. Ajá, exactamente. O sea, es verdad, es verdad eso. Tú sabes que yo iba siempre al gimnasio con alguien, que, que bueno, era mi, mi cuñada, ella hacía dos ejercicios y ya solo brazos se le marcaban. Yo hacía 30 y ni remotamente se me hacía nada. Yo sé que hay gente que se tiene facilidad para hacer músculo. No es mi caso. O sea, cuando tú dijiste Ajá. ahorita eso, cayó ahí. A mí me cuesta mucho hacer músculo. Sí, esos son los bendecidos genéticamente que tienen esa, sí. esa gran ventaja. A veces cuando llegan chicos y chicas con tipo de cuerpo mesomorfo, se les hace de ahí medio de la limpieza de la dieta, medio ejercicio y ya están super marcados. Los casos difíciles, son los endomorfos y los que son una combinación de ecto-endo. Ese yo creo que es el, el peor, porque esos son lo, los típicos gordiflacos, los que les cuesta subir músculo, pero ganan grasa con facilidad. Entonces tú los ves y los ves delgados, pero tienen muchísima grasa. Uy, qué, qué, qué complicado eso. O sea, pero mira qué importante que es saber a qué grupo perteneces Ajá. para igual más o menos buscar algo que te... Que vaya contigo. Yo por si acaso amo los carbohidratos. ¿Por qué te conviene saber qué tipo de cuerpo tienes? Porque de acuerdo a eso es la cantidad de proteínas, las carnes, el pollo, el huevo, etc. La cantidad de carbohidratos, el verde, el arroz integral, la quinoa, el pan. ¿okay? Y las grasas, aguacate, aceite de oliva, queso, eh, tocino, ese tipo de cosas. Van a variar dependiendo de tu tipo de cuerpo. Un ectomorfo tiene que comer más carbohidratos, moderina, uh, proteína moderada, menos grasa. Un endomorfo es todo lo contrario, es más grasa, menos carbohidratos, proteína un poco más alta también. Y un mesomorfo puede mí, comer lo que, que le dé la gana. Sabes que lo que dices me llega tanto y me has hecho acuerdo de una comportación que tuvimos el otro día en el que en realidad decían que a veces lo que tú tienes tendencia que te provoque, o sea, como que ese instinto a veces es, bueno, y ahorita que tú dices a mí me amo los carbohidratos, Obviamente no los como tanto, de noche no los como, pero me encantan. La proteína menos y las grasas normalmente me gustan, pero si abuso un poquito me caen un poco pesadas me siento enseguida como una, con una sensación de llenura, o sea, tal cual como lo dijiste, o sea, es como que mi instinto uh -huh. hace que eso no lo coma tanto. Sí, de, de, definitivamente eh, puedes escuchar a tu cuerpo, sino que es lo que decía José Vicente, vemos en internet cosas que no son para nosotros, las aplicamos y nos perjudicamos en lugar de, de, de beneficiarnos. Y la verdad es que es súper interesante el tema porque también esto, ok, tú lo analizas y es un factor para armar la dieta, pero luego vienen otros factores y que esto ya pasa cuando tienes más de 40, 45 años, que hay personas que vienen ya con daño metabólico, ¿no? entonces de pronto, naturalmente, por su genética, pudieron haber sido en algún momento ectomorfos o mesomorfos, pero como se ocasionaron un daño metabólico, por hígado graso, por hipercolesteremia, eh, por resistencia a la insulina, ya tienes que llevar una dieta como que, como que tuvieras un, cuerpo, un tipo de cuerpo endomorfo. ¿Okay? Entonces sí puede variar, aunque tu genética te haya dicho algo inicialmente, hayas sido de alguna manera en tu juventud, esa situación puede ir cambiando. No sé si ustedes han escuchado el término epigenética. Sí, sí, sí lo he escuchado, epigenética. Ya, la epigenética es la expresión de los genes, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que tú puedes tener genes gordos y genes flacos, para simplificarlo y hacerlo fácil de entender, pero si llevas cierto tipo de estilo de vida, activas los genes gordos y, o, o, desacti, o activas los, los genes flacos, ya, para hacerlo una explicación sencilla. Entonces, por eso es que las personas pueden estar también pensando, no, pero es que yo antes era flaquita y ahora tengo mucha panza, ahora me he engordado. Esa es la explicación. A mí me parece eh, muy interesante cuando Fabiola preguntó y dijo, qué interesante que es conocer eh, cómo está hecho tu cuerpo. O cómo... Porque definitivamente, por ejemplo, ella eh, arranca con una pregunta, ¿qué significa ectomorfo? Y la explicación de Adrián ha sido fantástica porque existen estos tres grupos. Incluso me acabo de enterar que existe uno de la mitad, que es... ¿Cómo es El, me el... el mesomorfo es el de la mitad. Ya, imagínense. Entonces, eh, estén muy atentos porque muy pronto, eh, por ahí me, me enteré, que va a haber una maquinita única en el Ecuador en donde tú vas a poder ver en 3D exactamente tu contextura y dónde tienes que atacar, dónde está el... Ah, sí, ya, ya, ya, ya llegó, está en aduanas, por cierto eso, Adrián? O sea, las sí. personas que van a tu consulta podrían saber qué, cuál es su cuerpo y verlo así tal cual. Be, claro, lo ves en 3D, puedes realmente verte como otras personas te verían, ves dónde tienes la, la grasa específicamente, es, es una máquina totalmente nueva, es buenísima. Yo quiero ir, yo quiero ir, ya quiero separar mi turno desde ahora. Ya, yeah, pero, pero vas y, y te grabamos y para que la gente vea... Me parece buenísimo, claro, por supuesto, con mucho gusto. Eh, Fabi, pero contigo fue muy, eh, muy decente, eh, Adrián, a mí me dijo, ¿estás seguro que te quieres ver en 3D? No te lo <risa> <risa> Porque me imagino cómo se va a ver eso en 3D, ¿no? Es otra cosa. No, es que claro, nosotros estamos acostumbrados a vernos al espejo y no es lo mismo verte al espejo que luego verte, chuta, tenía estas llantas aquí atrás y esta barriga, y yo que me veía así porque es hay un hay un meme pues, ¿no? Que típico los hombres ven al espejo y se ven todos todos tucos. Y es expectativa versus realidad porque realmente no no sé. En cambio las mujeres tienden a hacer lo contrario, ¿no? Están muy bien, se ven al espejo y y se ven gordas. Es un meme. La verdad es que no sé si si esa es la realidad. Esa es una noticia espectacular para todos los que nos estén escuchando. Ya saben, estamos conversando con Adrián Yepes. Pueden entrar en su página web, adrianyepes.com. Eh, y, y, y dentro de poco, él me imagino que ya anunciará... ¿Cómo se llama exactamente la máquina? 3D la máquina? Body Scanner. Es un escáner corporal en 3D. So, Ahora, tú como especialista, cuando ves eso, ¿qué puedes decirle al, al, al, al paciente? Uy, la verdad es que ese... Yo, Vienen diferentes módulos, que es el módulo de fitness, el módulo de salud y el módulo de estética. Con el módulo de fitness, tú puedes ver porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, dónde tienes que entrenar para ganar más masa muscular, dónde tienes acumulada más grasa corporal. Luego tienes el de performance, que de acuerdo a tu circunferencia de la barriga, de tu peso, de tu estatura, de tu IMC, te dice... Qué también podría ser tu, tu rendimiento en diferentes deportes. Y el tema de salud, probablemente has escuchado que la circunferencia del, del estómago, tiene de la cintura, tiene muchísimo que ver con enfermedades cardiovasculares, desarrollar diabetes, problemas de daños metabólicos. Entonces, esta máquina lo que hace es toma todos estos factores y te dice incluso tu factor de riesgo para tener o desarrollar este tipo de, de enfermedades y en base a eso obviamente se, se elabora un plan de alimentación, un plan de ejercicio, un plan de suplementación para poder mejorar todos esos... Ya vi la cara de Beliga que hay dos opciones, o te va a llamar de inmediato a sacar una cita o se va a comprar una máquina para tenerla en su casa. No, no, no, yo voy a sacar la cita, quiero completo todo, completo todo. ¿Terías una inversión de 10 mil dólares para comprarte esa máquina? No, pues imagínate, no, o sea, Adrián, porque la usa con sus pacientes? Pero con una vez que te diga, ya más o menos ya suficiente, sí. pues. No, no es, el chiste es que no te hagas una vez, el chiste es que te hagas cada cierto tiempo para ver cómo estás avanzando con, con, con, tu, con tu plan. Si es que efectivamente, plan, claro. si efectivamente, si efectivamente está funcionando. Exacto, pero estamos hablando que por ahí la segunda vez al mes o cada dos meses, no amerita para claro, que dice se quiera claro, una Claro, una, una vez al mes sería lo ideal. Muy bien, tenemos que despedir, agradecerte Adrián como siempre, Fabi por tu presencia también como siempre y sobre todo a todos ustedes.